y micro. Unai, todo tuyo. Me bajo del escenario y estamos uh, aquí para aprender de ti y a buen seguro enriquecernos con tus aportaciones. Muchísimas gracias eh, y todo tuyo. Vale. Pues Muchas gracias, Paco, por, por la presentación. Eh, muchas gracias a todos los eh, asistentes virtuales a este evento y muchas gracias a Open Expo por la, por la oportunidad de, de compartir con vosotros todas las experiencias que, que tengo y que Actualmente la estoy llevando a campo en Forovial Servicios. ¿no? Eh, realmente, como ha dicho Paco, haciendo la presentación, ha cambiado el título, pero realmente es lo mismo. ¿no? Para nosotros no entendemos una transformación digital sin que impacte directamente una cuenta de resultados, eh, más allá de eh, muchas veces se quieren hacer cosas tecnológicas eh, muy interesantes, pero que simplemente muchas veces es por probar o ver cómo funciona. Nosotros realmente, y lo veis en la presentación, si algo no tiene un impacto directo, no lo estamos controlando, no lo medimos, no lo, no lo ejecutamos directamente. ¿no? ¿Por qué ha cambiado el título? pues Porque para nosotros el dato, y lo veréis, es eh, un activo principal y fundamental para poder hacer la transformación digital, pero bueno, esto lo vamos hablando ahora directamente en la presentación. ¿no? Eh, como bien ha dicho Paco, eh, soy Chief Digital Officer en Ferrovial Servicios y bueno, todo lo que lidero es toda la transformación digital de la compañía, intentando de alguna manera que sea una data driven company, que todas las decisiones que toma se tomen en datos, pasadas en datos, que la cultura de la compañía cambie, que es muy importante, estamos hablando eh, muchas veces todo lo que es tecnología, de cómo nos transformamos, de cómo tecnología como los datos, como RPA, como IoT, nos ayuda a transformarnos, pero no hay que olvidar que lo más importante son las personas. O sea, si no hay una buena cultura digital que nos ayuda a transformarnos todo lo que vamos a hacer por, a nivel tecnológico se nos va a quedar eh, en un silo, no se va a extender y no va a impactar como debería impactar. ¿no? Y luego toda la parte de plataformas digitales. Ahora os contaré un poquito, no en muy de detalle porque no tenemos demasiado tiempo, sobre las plataformas digitales que estamos construyendo en Ferroble de Servicios y que nos ayudan a esta transformación digital y cómo lo, cómo lo vemos. ¿no? Y luego además, aparte de, de Chief Digital Officer en Fernández de Servicios, pues soy miembro del Comité Ejecutivo de Club de CDOs, que eh, lo cual tiene, pues eh, yo creo que a los principales CEOs, de eh, Chief Data Officer eh, de España, ¿no? de las principales compañías, y que de alguna manera estamos eh, evangelizando y democratizando toda la parte de gobierno del dato. ¿no? Aquí también podéis ver mis, eh, mis datos de contacto, tanto de Twitter como de LinkedIn, como en mi correo profesional. Si luego ya cuando termine la, la presentación, incluso la ronda de preguntas. Necesitáis contactar conmigo por algún tema o, o tenéis alguna cuestión que queréis ir, levantar y compartir, sin ningún problema podéis pues, poner en contacto conmigo. Vamos allá. Aquí veis también ya un poco, por entrar un poco más en el tema personal, ¿no? eh, todo aquello que a mí me gusta y que me caracteriza, yo creo que no se definía como persona. ¿no? Pues, por un lado, la familia, yo creo que es fundamental, los amigos, la música, eh, el deporte, para mí es algo que necesito hacer en mi día a día. Eh, y por ejemplo, es, eh, aquí ves la foto que está abajo inferior en el medio, son mis hijos. que Justamente dentro de todo este confinamiento, eh, bueno, nació mi hija, mi hija tiene a, ayer, hizo dos meses. Y bueno, es un poco cómo nos vamos a estar formando, ¿no? O sea, yo creo que también estas imágenes sirven para ver cómo nosotros hemos evolucionado a lo largo del tiempo. O sea, por ejemplo, yo en la parte más de música, pues al principio estaba más metido en el, en el follo, saltando, etcétera, y ahora poco a poco, como lo vamos haciendo más mayores, pues prefiero estar un poco más alrededor de la barrera, o el deporte, de hacer deporte, carreras más eh, explosivas, pues ahora intentar hacer más de larga distancia, ¿no? O sea, yo creo que todos nos vamos transformando y creo que la información es importante a cómo nos transformamos. Eh, yo, por ejemplo, con mi, con mi segundo hijo, con mi hija, si no tuviese toda la información toda la que he tenido ya con mi hijo, eh, no lo haría las cosas de, la, de igual manera. Aquí yo creo que todos los padres y todos los que debiesen ser vueltos padres, siempre los hijos segundos, terceros, eh, cosas que has hecho con los primeros no las hacen, pero no porque no quieres hacerlo, sino porque ya le tienes más información y lo tratas de otra manera. ¿no? Y por esto yo creo que la información, el dato, es muy relevante para toda la parte de la información. Un ejemplo claro lo tenemos a día de hoy eh, con la situación que estamos viviendo con el coronavirus. ¿no? O sea cuántas empresas no estaban eh, preparadas para esta transformación y les ha costado mucho adaptarse a esta situación, ¿no? eh, Cuánta mala información, y si se puede decir así, eh, independientemente de la ideología política que se tenga, ha habido con esto. No se sabía, por lo menos en España, cuántos eh, infectados había diariamente. Si se reportaban eh, los fines de semana, salían los datos incorrectos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que si queremos hacer algo de una manera correcta, tiene que hacerse de una manera... Eh, con datos objetivos, sabiendo que queremos impactar, midiendo lo que queremos hacer. Eh, no podemos eh, pensar que algo que he definido al principio, si no lo voy midiendo paulatinamente, te darás cuenta de que eh, no funciona como tiene que funcionar. Funcionará mejor, funcionará peor y deberemos actuar en consonancia con ello y, y ver si lo tenemos que parar o lo tenemos que arrancar. ¿no? Eh, para nosotros, toda la digitalización es para rentabilizar, no, no buscamos nada que no impacte directamente algún resultados, Eso Es un poco el motivo de, de esta presentación. Eh, no algo porque sea bonito, salga en las noticias o lo publiquemos. No tiene ningún sentido para nosotros. No vamos a invertir dinero en ello, Somos respecto a una empresa más tradicional en el cual lo que buscamos siempre es un, un objetivo eh, más directo. Vale. Y por ello es lo que aquí veis, ¿no? ¿Qué, con, ¿Qué conlleva la transformación? Pues para el otro lado, la transformación es siempre que impacte la rentabilidad de la compañía, siempre que cambie la forma cultural de hacer las cosas, siempre que tengamos este dato como activo principal nuestro y que nos motive a, a hacer el cambio, ¿no? Que podamos medir todo, que podamos saber de qué manera lo estamos haciendo, si algo nos interesa más hacerlo de una determinada manera que de otra. Luego, eh, no sé en vuestras compañías o donde vosotros estéis trabajando, pero nosotros hemos detectado que cuando la información va subiendo a más alto nivel, eh, generalmente hay mucha eh, desinformación o mucha eh, discusión interna dentro de los comités de quién trae el dato perfecto, quién tiene la información correcta. ¿no? Y muchas veces perdemos tiempo en primero en decir sobre qué datos, sobre qué información vamos a trabajar. Lo importante es que nosotros ya estamos trabajando en que toda la información está consolidada y todos hablamos un mismo lenguaje. ¿no? Entonces, eh, si sabemos lo que estamos hablando, sabemos hacia dónde queremos ir, seguro que todos conseguimos hacer una mayor rentabilidad. ¿no? Entonces, para conseguir esto, lo primero que hicimos en Ferrovia de Servicios, bajándolo un poco más a la realidad y no siendo tan teórico, es crear un organismo. Creamos un órgano, que es el, el Digital Board. el Digital Board lo que pretendimos es que fuese un órgano totalmente transversal a la compañía, y en el que estuviese representado toda la compañía. En ¿vale? el Digital board somos 10 miembros, lo cual está representado todas las direcciones de la compañía, desde las eh, direcciones propias de negocio, nosotros tenemos tres direcciones de negocio propias, eh, hasta todas las que son de back office. Tenemos desde jurídico, recursos humanos, eh, contratación, innovación... Eh, tenemos todas las direcciones que están representadas en este Digital board, que tiene una serie de funciones, eh, muy específicas. ¿no? Primero es capturar el valor que tenemos en la compañía, o sea, dónde queremos ir, de qué manera queremos hacer las cosas, eh, cómo nos vamos a orientar con el negocio. ¿vale? Eh, no hacemos nada eh, que no pueda afectar al negocio. Y al por negocio muchas veces incluso a nuestros propios compañeros de ¿No Si yo quiero poner un RPA que me impacte en la parte, de, por ejemplo, económico-financiero que estamos actualmente haciendo tiene que estar orientado a él. él, tiene que ser el producto, el negocio tiene que ser quien lo lidere, ¿vale? Tiene que ser ejecutiva, en este digital war se decide que iniciativas entran, qué iniciativas salen, qué iniciativas no están cumpliendo con los capes inicialmente marcados y de que tienen que caer. Totalmente objetiva, no, a, no entramos a eh, me gusta más este negocio o este negocio es el que creo que va a impactar más, no, no, todo está medido, sabemos hemos hecho un plan de viabilidad, sabemos cuánto va a a impactar, de qué manera, en qué tiempo, eh, y, si hay, y si hay una desviación en algún aspecto, pues lo tomaremos de una manera totalmente objetiva. Y la última los últimos dos puntos son más culturales y didácticos. ¿no? El Digital War tiene que ser el que esté a la vanguardia de la transformación digital, el que tiene que hacer de ese canal dentro de su dirección, eh, el propio embajador dentro de esa dirección, que hable su mismo lenguaje, eh, que no seamos muchas veces, porque yo pertenezco a, a la Dirección de Transformación Digital y Sistemas, y la gente dice muchas veces pues hablamos un lenguaje distinto al que se habla en los negocios, ¿no? Que sea estos, este Digital Wall sea el propio canal que haga de red neuronal en su, en su dirección, ¿no? Pues como os digo, lo primero por una transformación digital que sea efectiva, nosotros hemos creado un órgano totalmente transversal que tiene eh, todas las competencias para hacerlo. Los siguientes es tienen estrategia, estrategia. Si no hay una estrategia eh, digital, es prácticamente imposible llegar a ningún, a ningún sitio, ¿no? Nosotros lo hemos basado en, tenemos cinco pilares digitales, ¿vale?, que son los que estáis viendo aquí, que son la parte de digitalización de equipos e instalaciones, que es todo lo que es eh, sensorizar y obtener información de activos. pueden ser, lo que tenemos desde contenedores, hasta nuestros vehículos, eh, hasta la, eh, la partes que hacemos y mantenimientos los activos que tenemos ahí, o sea, todo lo que sean activos, tenerlos sensorizados para que nos den información y luego ver cómo poder optimizarlos. Luego también las personas, sin sensorizar personas, como tal, pero muchas veces nos dan determinado tipo de información con los móviles, etcétera, etcétera, que nos, eh, nos permiten optimizar eh, sus, sus trabajos. ¿no? Luego, en, el, en el, la tercera, y es muy relevante, yo creo que es la más amplia, es todo, todo lo que tiene que ver con datos, datos eh, eh, decisiones basadas en datos, eh, cómo aplicar a los procesos, cómo aplicar a la analítica. ¿vale? El cuarto es todo lo que es automatización y digitalización de los procesos de back-office. Aquí estamos hablando principalmente de RPA, pero no solamente de RPA, también está toda la parte de eh, definición de procesos y cómo llevarlos a cabo. Y canales digitales. Canales, canales digitales es para nosotros es muy relevante porque es la manera de contactar directamente con nuestro negocio final o con nuestro cliente final. Ya pueden ser las administraciones eh, locales, como ayuntamientos, etcétera. Pueden ser nuestros grandes clientes, como por pues ejemplo el BUS o un CEPSA, pero no solamente eso, sino que nuestros canales también queremos que lleguen al usuario final o al cliente final, como puede ser nosotros mismos, como usuarios, de cuando dejamos nuestra basura y que la recogen. ¿no? Digamos que a través del ayuntamiento tenemos otro usuario que serían los propios ciudadanos, ¿no? Pero estos pilares digitales no se pueden hacer si no tenemos los... Nosotros llamamos los pilares capacitadores, ¿no? Tenemos dos pilares capacitables principalmente, que son, uno es la tecnología. Sin tecnología todo lo que se, se quiere hacer arriba no se podría hacer. ¿vale? Si yo quiero sensorizar, eh, por ejemplo, que tenemos otros, todos nuestros contenedores para ver el grado de llenado que tiene, si no tengo mi plataforma de IoT para poder adquirir esa información y luego poder procesarla y que saquemos eh, valor de ello, no, no sería posible. no Y así con cada una de las iniciativas que tenemos y luego, la parte cultural. ¿no? Como os he comentado antes, la parte cultural para nosotros es muy relevante y la parte cultural tiene que ir no solamente a, a nivel formativo, sino a nivel eh, de transformación, de impulso del cambio, de que cuando se quiere hacer algo transformacional, por ejemplo, la parte de RPS es una parte muy, muy delicada de, de implantar en una compañía, por la parte cultural de cómo se implanta, de las personas que se ven afectadas por esta tecnología, cómo eh, desarrollan capacidades para poder trabajar en otras áreas, etcétera, etcétera, es muy relevante, ¿no? Entonces aquí veis un poco nuestra pirámide, en la cual se ven los cinco pilares digitales que, sobre los que se ha basado, en este caso, Ferroviar Servicios, y los dos capacitadores. A nivel personal, yo creo que los pilares digitales pueden cambiar en función de la empresa, ¿vale? La empresa pues, se basará en unos pilares o en otros, en función de los negocios o servicios que realice, sin embargo, los capacitadores, más o menos, por lo que estamos viendo, la mayoría de las empresas se basan en, en los mismos. ¿no? Como os he comentado, para nosotros todo el, el llevar la transformación digital eh, sin el dato creemos que es totalmente imposible, porque al final el dato es, es inherente a todo, ¿vale? no solamente a la parte más pura de un dato de una función analítica, ¿no? pero sí para eh, medir, evaluar, tomar las decisiones de una manera objetiva. Para nosotros el dato es el activo principal para llevarlo. Aquí ves eh, For Digital, Ford Digital es, eh, para, es nuestra nombre a la transformación digital. Ford Digital es nuestra iniciativa que pretende transformar eh, la compañía de Ferrovia servicio Servicios. ¿no? Entonces nosotros tenemos los datos como palanca. ¿no? Aquí podéis ver la en parte, la parte derecha las iniciativas digitales, las principales iniciativas digitales que ahora mismo tenemos en, en marcha ¿no? y cómo impactan. Los capacitadores, que son los que están arriba, son la palanca. ¿no? Aquí tenemos la parte de For Data and Data Governance, que es toda la plataforma de datos que soporta eh, tecnológicamente a la compañía cuando quiere trabajar con datos. ¿vale? Luego lo contaré un poco más en detalle porque es bastante relevante. Y luego, también muy relevante y es la que muchas veces se habla menos, es la parte de gobierno. Los datos están muy bien, todo el mundo quiere recopilar datos, todo el mundo quiere hacer muchas cosas con los datos, pero si no tienes un gobierno que le dé calidad, que le dé coherencia, que comparte esta información con el resto de, eh, de, la, de entidades dentro de la compañía, no servirá absolutamente para nada. ¿vale? Nosotros eh, dentro de Ferrovía del Servicio nos hemos encontrado casos que, por ejemplo, un contrato, estamos dando un contrato, nosotros tenemos alrededor de 600 contratos activos a día de hoy en España, ¿vale? para distintas direcciones de la compañía, hace tiempo un contrato era distinto, o a sea, lo que entendían la compañía por contrato era distinta en función de ¿no? Entonces Por eso digamos que el gobierno y la calidad es muy relevante. Luego toda la parte de arquitectura, si no tienes una buena arquitectura con unas plataformas digitales que lo soportan, que den agilidad, que den eh, esa facilidad a, a los negocios para que trabajen de una manera más autónoma y que no estén tan supeditados a las capacidades recursos que tengamos desde la parte más IT, y luego con toda la parte más de los modelos, eh, los cuadros de mando, el acceso a la información libre, autoconsumo, que quien quiera pueda acceder a la información, la pueda consultar, que pueda ver, por ejemplo, si hay unos datos calculados que tiene otra área, pueda acceder a ellos y los pueda reutilizar, pues también es muy relevante, y luego toda la parte cultural, ¿vale? La parte cultural, ya la hemos comentado, fundamental. Entonces digamos que estas son las palancas para que luego podamos hacer lo que veis en la parte eh, inferior, ¿no? Sin estas palancas, no podría, pues, por ejemplo, no podría hacer una optimización de rutas y, eh, y desplazamientos. que Esto básicamente es que nosotros lo tenemos muy, muy orientado a la parte de recogida de residuos y que eh, en función del grado de llenado de datos meteorológicos, de datos de la ciudad, etcétera, podemos optimizar nuestros camiones hacia dónde van, ahorrando rutas, ahorrando combustibles, ahorrando recursos humanos para dedicarnos a, otros, a otras actividades, etcétera. ¿no? Aquí hay también otras como sea la sensorización de los útiles de trabajo, aquí si sensorizamos nuestros activos de mantenimiento, para nosotros automáticamente es, es nuestro mantenimiento mejora exponencialmente, ¿no? Por general, nosotros también tenemos plantas de tratamiento, plantas de tratamiento si conseguimos eh, saber que algo va a fallar antes de que falle, no es lo mismo hacer eh, un, eh, un correctivo, ¿no? Que luego entrar corriendo porque se ha roto algo y nos puede parar la planta, ¿no? Pues aquí veis, y la optimización de talleres y flota. nosotros tenemos a día de hoy alrededor de eh, 8.000 vehículos en España, ¿no? Pues imaginaros todo lo que podemos optimizar con nuestros talleres propios, nuestra flota a nivel de combustible de mantenimiento de los vehículos, eh, va directamente contra la cuenta de resultados. Luego hay otros que no son tanto de nuestros negocios propios, como aquí tenemos la parte de la función de contratación. Nosotros estamos eh, optimizando eh, a todos los concursos que nos presentamos, ya empezamos a ver, a cuáles tenemos que presentarnos y a cuáles no tenemos que presentarnos, pero en cuáles. pues ya empezamos a saber quién va a ser de nuestros principales eh, competidores el adjudicatario en función de una serie de parámetros, ¿no? pues cuando van a precio, cuando no van a precio, en función de la localidad, etcétera, podemos empezar ya a ver muchas, eh, nos da valor para ver eh, lo que, eh, cómo está la competencia y dónde estamos nosotros. Y luego hay algunos que son más de back office, que son los que tienes en la parte eh, inferior, que están más la parte de RPA, la gestión documental global eh, y la parte más de la licitación de trabajos inmobiliarios. ¿Vale? Esto lo voy a pasar muy rápidamente, simplemente para que veáis eh, cómo tenemos nosotros, todos lo, lo, lo categorizamos, y en este caso, qué grado de qué peso tienen los datos de iniciativa, lo vemos en la parte superior, se ve cuánto de protagonismo tienen los datos de iniciativa y abajo un poco las integraciones que se tienen que tener. Esto nos permite pues, priorizar, poner más recursos, Poner más foco. ¿no? O sea, si todo lo tienes cuantificado a la hora de las iniciativas, por tu transformación, tu plan de transformación digital, podrás dedicar a aquellos recursos que sean necesarios en el momento que sea adecuado. ¿no? Aquí tenéis un ejemplo y este es otro ejemplo. ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, esto se ve, nosotros lo tenemos para ver en cada momento dónde tenemos que poner todos nuestros recursos allá. Nosotros, toda la transformación digital creemos que tiene que hacerse de manera allá, pero como en todas las casas, los recursos son limitados. ¿no? Podemos, eh, nosotros tenemos el code dentro de mi equipo tenemos schoolmaster, pero hay más iniciativas y más capacidad fuera que dentro generalmente. Entonces lo que intentamos es ver qué iniciativas pueden ir eh, de su mano con un soporte puntual, ¿vale? Y otras iniciativas que directamente nosotros manejamos todos los recursos para eh, impulsarlas eh, y que salgan correctamente, ¿no? Y lo hacemos de una manera totalmente objetiva. Aquí lo estáis viendo, ¿no? Medimos el time to market, las que tienen un time to market menor automáticamente las ejecutamos las que y tienen un valor para negocio, por ejemplo aquí veis una que es el número 7 que está en azul más oscuro esta es un por porque lo que hacemos es esta para nosotros es fundamental para la compañía tiene un valor para la compañía muy alto como puede estar en la parte superior, pero sin embargo tiene un time to market no muy, no muy bueno ¿no? pues por la complejidad que tiene eh, porque engloba toda la compañía, es muy transversal, hay muchos actores implicados, eh, no está totalmente definida desde el principio, pues ¿qué hacemos con estas directamente? Eh, dedicamos recursos a Yai, ponemos mucho músculo en ella, para, qué? para intentar conseguir que pase de la parte eh, izquierda de, de la gráfica a la parte derecha, o sea que el time to market se reduzca considerablemente. Pero como os he dicho, todo siempre midiéndolo. Lo vemos de manera objetiva, vemos dónde hay que poner los recursos y de esa manera dedicamos aquellos recursos que no son infinitos, los recursos finitos que tenemos, los dedicamos donde mejor pueden actuar. ¿vale? Estos son dos ejemplos para ver cómo el dato o la, o la parte allá eh, la, la implicamos dentro de nuestras iniciativas eh, digitales. Pero, eh, como os he comentado, nosotros. Queremos transformar la compañía hacia una transformación data driven ¿no? Que la compañía todo se tome, todas las decisiones se tomen basadas en datos, y para ello lo hemos basado en tres ejes principales. El primero es la organización. La organización tiene que contar con eh, no solamente con recursos eh, de datos, como pueden ser los científicos de datos o los ingenieros de datos, tiene que contar con una cultura del dato. Una cultura del dato que todo el mundo. En cuanto vaya a hacer algo, primero lo evalúe objetivamente, lo pueda medir, lo pueda seguir, no tenga que estar eh, pidiendo información en cascada para poder ver una información, que tenga cuadros de mando generalizados. ¿no? O sea, que la organización tiene que estar preparada para ello. Lo siguiente es la plataforma. O sea, si no cuentas con las plataformas tecnológicas para poder suministrarlo, es totalmente inviable. Para nosotros este ha sido el reto de los últimos año y medio. Todavía no está finalizada, pero tenemos una plataforma que se llama ForData, que ahora os contaré un poquito más en detalle, en la cual es la core de la transformación digital de la compañía. O sea, todo lo que se transforma en la compañía pasa por la plataforma. Porque está integrada toda la parte de IoT, porque tiene toda la parte de datos, porque tiene toda la parte de autoconsumo, porque tiene toda la parte de analítica. O sea, todo aquello que se hace de transformación, como siempre tiene datos, va a pasar por la plataforma. Y la última es la parte de gobierno. La de la parte de gobierno, tiene varias ramas. ¿no? Una parte puede ser la más eh, gobernas del gobierno del dato, que tenga calidad, que todos hablemos un mismo lenguaje, que el diccionario sea común para todos, pero no solamente eso, sino en empresas grandes como muchas de las que trabajáis vosotros, como Formula Servicios, eh, hay, muchas, hay muchas direcciones, hay muchas áreas, hay muchos silos y el grado de madurez de cada una es distinto. O sea, eh, no puedes aplicar el mismo grado, el mismo modelo de gobierno para. Un área que esté muy madura en el dato, ¿no? para otra que no. Por ejemplo, nosotros tenemos una dirección que es la eficiencia operativa, que trabaja mucho con datos, que intenta eficientar a nuestro negocio en contratos muy particulares a través del dato. Pues es un área que el apoyo es distinto, el grado de madurez es distinto. Aquí nosotros la apoyamos más con procedimientos, con eh, herramientas, etcétera, pero ellos ya tienen la cultura, ellos ya tienen eh, algunos científicos de datos, tienen anal eh, data, anal data analysts, eh, tienen perfiles que les permiten hacer muchas cosas. Entonces el modelo es un poco más de yo te doy soporte, pero sin embargo hay otras direcciones en las cuales no tienen esa capacidad, en las cuales nosotros de la parte más central pues le tenemos que dar los perfiles, la plataforma, los procedimientos, los procesos, los tenemos que dar todo, ¿no? entonces el grado de, de modelo, eh, el model el, perdón, el modelo de gobierno está en función del de área que vaya a impactar. No se puede tener un modelo de gobierno global para toda la compañía porque no vamos a encontrar que no va a funcionar correctamente. ¿no? Y aquí os quería contar un poco eh, para nosotros lo que es el eje, ¿no? que es toda la plataforma eh, de Fordota. Es un ejemplo un poco feo, eh, o un diseño un poco feo, pero para que lo veáis no. Eh, para nosotros es la plataforma por excelencia de la compañía, es la plataforma digital de la compañía sobre la que se basa absolutamente todo. ¿vale? Todo aquello que se quiera transformar, está aquí dentro. En la, parte inferior izquierda, en la parte inferior, en la parte gris, es toda la información que tenemos. Aquí está eh, desde nuestros propios sistemas, aquí lo que se quiere representar de alguna manera son todos los sistemas que tenemos como vuelcan información, pero no solamente nuestros sistemas, lo que tenemos es aquí están, hay eh, la parte toda de, de, de IoT, Está toda la parte de Open Data, están sistemas que son externos a nosotros, pero que nos vienen bien para interactuar, también están aquí. Y luego está todo el Core, que digamos que es la parte amarilla, que es todo el For Data, que aquí es donde ya empezamos a trabajar con los datos, lo calculamos, los modelamos, eh, los almacenamos. Esto, toda la plataforma está en Azure, ahí veis el simbolito de Azure. Eh, está, está diseñada para ser eh, múltipla, aunque a día de hoy únicamente lo tenemos trabajando dentro de, de Azure y lo hemos intentado hacer lo más agnóstica posible, a día de hoy creo que solamente estamos dotadas en menos de un 10% a, a en este caso a Azure en el caso que nos queramos mover a cualquier otra plataforma va a ser prácticamente, prácticamente eh, inmediato y luego la parte eh, superior lo que podéis ver es todo el consumo, ¿no? que es realmente lo, lo relevante, ¿no? aquí está toda la parte más de Power BI, de autoconsumo de la información, de la cual eh, cualquier persona puede a la información y la puede consumir, toda la parte más de agilidad, que nosotros queremos que la gente, nuestros negocios trabajen de forma autónoma, queremos que para transformarnos no podemos basarnos únicamente en las capacidades tecnológicas que tenga un departamento de Tienen que ser nuestros eh, negocios, nuestros compañeros, suficientemente ágiles para poder trabajar de manera autónoma, pero para ello tienes que darles esas herramientas. ¿no? Ya que nosotros estamos trabajando mucho con herramientas low-code, con Power Platform, para que hagan sus propios aplicativos, oye, que prueben, que vean si funciona, que no funciona, y a raíz de ahí ya nos meteríamos nosotros después en el caso de que sea relevante. ¿no? Y luego ya toda la parte de modelos analíticos, que estamos empezando a extender, cómo se gobiernan, eh, que sean coherentes con la estrategia de la compañía, que lo que se hace en un área, sea conocimiento de otra, que el conocimiento sea compartido. ¿no? Pues esta es, todo esto que os estoy contando es la plataforma fordata que, como os he comentado, para nosotros es nuestro core. ¿no? Aquí todo pasa por aquí. Y luego el modelo de, de transformación es... Eh, digamos que todo el mundo, no os voy a contar nada que no conozcáis, ¿vale? porque no, hay, eh, no hemos descubierto la rueda, es algo que todo el mundo hace. Y es un modelo al final es de, es de funnel, ¿no? es de, de embudo. ¿no? Tenemos al principio muchas in iniciativas, luego pasamos al piloto, luego se escalan y luego se explotan. Lo que tenemos es un modelo de trabajo distinto en función del estadio en que nos encontramos. Y para pasar de un estadio a otro, hay una serie de reglas muy definidas. ¿no? Nosotros, para que algo lo pilotemos, tiene que venir con una idea. No nos vale con que alguien venga y nos diga: eh, Tengo esta idea maravillosa que va a impactar a la cuenta de resultados. No. Tienes que haber trabajado, con nuestra ayuda seguramente, pero tienes que haber trabajado, tienes que haber hecho un plan de viabilidad, tienes que ver cómo impacta la cuenta de resultados, cuántos recursos vas a necesitar, si son solamente tuyos, si son de, de, de otras áreas, etcétera, etcétera. ¿no? Luego el pilotaje eh, también va basado eh, con unos capis muy marcados. Para nosotros, eh, un piloto por sí mismo se ve si funciona, pero. Vamos a ver si funciona, porque se han definido unos KPIs en la parte de acción que tiene que cumplir el pilotaje. Si el pilotaje no los cumple, automáticamente se deshecha. Y luego, a de aquí, eh, va a toda la parte de escalado y va a toda la parte de ejecución. Aquí, lo principal es el seguimiento que se le haga, cómo se va a medir todo lo que se está haciendo, de qué manera vamos a hacer el seguimiento. Nosotros aquí tenemos no solamente el órgano digital board, que digamos que es el de más alto nivel, que hace un seguimiento eh, principal y es el que toma decisiones, sobre todo, con iniciativas muy, muy importantes, con un presupuesto muy elevado, pero luego hay distintos órganos eh, a nivel de productores, a nivel de comité de proyecto, que hacemos un seguimiento muy periódico, semanal o quincenal, de cómo van todas estas iniciativas, de cómo van evolucionando, si van cumpliendo con la planificación eh, prevista, si hay que darle una vuelta, si hay que meter más recursos, de tal manera que, continuamente, estén entrando y saliendo iniciativas eh, del, de nuestro proceso de toma de decisiones. ¿no? Cuando comenzamos, hicimos un proceso de ideación muy fuerte, empezamos con alrededor de, creo que eran 225 iniciativas, pero con 225 iniciativas no podemos hacer nada, es demasiado. Entonces empezamos a, a primero pues, por impacto, pues, por los negocios que querían que impulsar, que lo impulsaban más, eh, por si teníamos recursos para hacerlo, etcétera, etcétera. Y al final nos hemos ido quedando, eh, lanzamos alrededor de 27 iniciativas, y estas 27 iniciativas, algunas han caído, las han incorporado otras nuevas, ¿no? Entonces, es muy importante para una transformación digital exitosa que se haga este seguimiento y que no se haga cada seis meses. Nosotros eh, tenemos, eh, en función del órgano, tenemos semanales, quincenales o mensuales, se está revisando eh, todo lo que se está ocurriendo dentro de la transformación digital. Y aquí hay otro punto muy relevante y es cómo se cuenta la casa y cómo este órgano se entera de todo lo que ocurre dentro de la casa a nivel de la formación, Porque muchas veces, con 40.000 personas trabajando, se hacen pequeñas cosas que el resto de la casa no conoce. ¿no? Ese es el reto más importante que tenemos, que no, sea, no hay iniciativas aisladas, que no se conozcan, que todo sea compartido, que no haya silos. ¿vale? Entonces, este órgano y estos distintos órganos más pequeños que tenemos son los que nos permite hacer esto. ¿no? Y yo voy terminando, aquí es la última parte, es... Eh, que todo esto eh, no va de tecnología. La tecnología está muy bien, ¿vale? pero la tecnología a día de hoy está disponible para todo el mundo, sea más complicado o menos complicado montarlo, tendrás que adaptar tus circunstancias a tu presupuesto, a las características que tengas dentro de tu, tu compañía, pero lo importante es la cultura. ¿no? O sea, Si no transformamos culturalmente a la compañía, yo puedo un piloto ser muy que nos funciona muy bien y decir, ostras, esto es maravilloso y va a empezar bien, pero si no consigo escalarlo, no va a ser absolutamente para nada. Y para escalarlo, tienen que meterse personas, tienen que cambiar culturalmente, tienen que trabajar de una manera distinta, y esto es muy relevante. ¿no? O Se va a pensar que la tecnología está ahí y que es uno de los capacitadores fundamentales, pero que si no nos apoyamos en esa transformación cultural digital, no conseguiremos eh, nada. Y por mi parte nada más. Eh, como ha comentado Paco, eh, esta ahora la parte de preguntas que yo creo es más relevante. Cualquier duda que tengáis eh, acerca de vuestros procesos o algo que queráis hacer, eh, ha abierto completamente a, a contestar a lo que necesitéis. También aquí volvéis a tener mis datos personales. Eh, para cualquier duda más allá de lo que pueda saliros ahora en el futuro, también me podéis contactar. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Unai, por habernos ilustrado y la última parte mientras a nuestros... Eh asistentes se, se animan a, a preguntar, Re, repetimos que hay tres vías fundamentalmente si alguien quiere levantar la mano, tiene un botoncito para levantar la mano y lo pasamos directamente al escenario para que pregunte y si no lo quiere hacer poniendo su, su cámara o su micrófono pues simplemente en el apartado de Q&A que está en el chat el tercero de ellos se puede dejar su pregunta y a buen seguro que Unai pueda, aparte de dar las gracias que nos están dando por el chat. Gracias a vosotros por vuestra asistencia también y, como decía, una y a buen seguro la, la pueden responder también. Después, en los últimos 15 minutos, ya saben que entre las menos cuarto y las en punto, las siete en punto, ahora hay que comenzará nuestra próxima ponencia y última del día de este primer día de estos cuatro dedicados en Open Expo Virtual Experience. Pues se pueden en las mesas entre ustedes, entre vosotros, pueden interactuar y pueden, bueno, pues hacer networking. Eh, tenemos una pregunta. Eh, hola unaí ¿habéis aplicado Lean o Lean? Sí, bueno, sí, sí sí lo aplicamos. Para nosotros Lean es eh, uno de los procesos eh, fundamentales eh, y lo aplicamos mucho. Es más, el, la dirección esta que he comentado bastante anteriormente, la dirección de eficiencia operativa, son expertos en Lean. Ellos son los mayores expertos dentro de nuestra compañía en Lean y son con esta metodología eh, lo que intentan transformar los negocios. Por, por ejemplo, el eh, último que hicieron es... Eh, cómo colocar dentro de un, de un taller de, de, de vehículos todo el almacén, aplicando esta metodología, eh, lo rediseñaron completamente y ahora es mucho más efectivo. ¿no? Nosotros esta metodología es, es, es, muy, es muy relevante, no la podemos aplicar siempre porque no siempre aplica, pero sí la aplicamos y tenemos gente además que son, eh, son tutores, son profesores en esta, en esta materia. Y otra pregunta más, Unai. Una pregunta: ¿Hacéis programas de innovación abierta internos para fomentar que los empleados se sientan más parte de la empresa? Sí, esto es fundamental, ¿no? O sea, hay que encontrar cuál es el, el mejor camino para hacerlo, ¿no? Nosotros hay una, hay una iniciativa global en, en ferrovial, no solamente en sino en ferrovial corporación, que se llama Zuritanque. Y en, esta, y en esta iniciativa que es de innovación abierta, lo que quieren es que eh, to participan todos los empleados y se hace todo, no, cada dos años y las mejores ideas de innovación que hay que se trabajan con ellos tienen premios. Incluso tienen premios, eh, eh, tienen dos pre tipos de premios. Uno es económico directamente a los que lo, lo han pensado y el otro no es que sea económico. El otro es que la empresa se compromete a implantarlos. ¿vale? De esto han salido varios casos eh, bastante chulos en, en, en, en la casa. Y, y funciona bastante. Y luego, nosotros internamente en Ferrovia Servicio estamos lanzando distintos tipos de canales en los cuales hay una plataforma que estamos para próximamente lanzar, eh, en el cual todas las personas pueden poner ideas, eh, que se puede desarrollar. Y lo importante de esta plataforma no es solamente que yo ponga mi idea, sino que yo puedo colaborar en ideas de otras personas y las puedo dar matices, las puedo dar más, eh, más contenido o las puedo dar ese valor eh, que tiene cuando trabajan muchas más muchas personas de una, en, una, en una misma iniciativa. Pues eh, de momento no tenemos más preguntas eh, en el apartado Q&A de, del chat, pero como decíamos eh, antes, pues eh, aún, aún nos queda una más, acaba de entrar una más, nos quedaba tiempo. Eh, ¿Cómo trabajáis con proveedores? Eh, ¿A través de retos? imagino que se refiere a proveedores en la parte más de innovación, ¿no? Eh, con proveedores trabajamos trabajamos de, de muchas maneras, ¿no? O sea, es cierto la parte que comentas de retos. cuando Nosotros tenemos hay proveedores a nivel de transformación digital que están completamente ahí, algunos que están muy establecidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proveedor que nos mantiene o que es el principal de la parte de for Data es un proveedor y ese no trabaja de ninguna otra manera más que como un servicio en lo que tenemos. Nosotros con los proveedores sí trabajamos con retos cuando, eh, generalmente en dos, de dos maneras. Uno, cuando queremos evaluar a, un, a una empresa, nos ¿vale? pues queremos ver su grado de madurez en alguna tecnología y cómo lo implanta, pues aquí sí se le ponen retos. ¿vale? Y luego también cuando tenemos algún problema que no podemos resolver nosotros internamente dentro de la casa, entonces con distintos proveedores les lanzamos retos. ¿vale? Pero luego tenemos ya, cuando empiezan a trabajar de una manera eh, asidua en modo servicio, directamente ahí ya es eh, trabajo habitual y normal como cualquier otro proveedor. Pues eh, repasamos, eh, nos aclaraba Antonio que hacía la pregunta de que eh, para innovación, eso es. Para eh, eso es. Pues hemos, uh, hemos oído ya la, la respuesta de Unai, al que agradecemos el haber estado este tiempo con nosotros y recordamos que va a estar también en el primer piso, en la mesa llamada Q&A, eh, dentro de un momentito, dentro de escasos dos minutos, para poder hacer directamente pues con él todas las preguntas que quieran, para simplemente charlar y para poder bueno pues hacer cualquier tipo de observación, sugerencia o como decíamos, pregunta sobre esta interesante ponencia eh, que nos ha ofrecido hoy en esta primera experiencia virtual de Open Expo Europe, Virtual Experience 2020, que como decíamos ha cambiado ligeramente de, de título eh, el, el dato como activo principal para la transformación, aunque también podemos aplicar el que había en, en la agenda transformación digital real eh, impacta en la cuenta de resultados. Una IO Chef Digital Officer de Ferrovial Servicios. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias uh, por haber dedicado este tiempo para instruirnos, enseñarnos y compartir uh, toda esa experiencia acumulada. Muchísimas gracias a vosotros, Paco, a Pérez, por la oportunidad, que yo creo que es muy relevante y que se haga este esfuerzo... De hacerlo virtual, ¿no? que no es, no es igual que hacerlo físicamente... ...pero tiene otras ventajas, como que puede haber más gente... ...oyéndonos a otro lado del charco, ¿no? y es mucho más eh, mucho más internacional. Efectivamente, saludos, uh, se nos saludaban hace poquito... ...desde Argentina, Colombia, Brasil, Panamá... ...y eso, bueno, pues perdemos un poco ese contacto físico... ...que hemos perdido todos por este esta pandemia... ...pero ganamos también en este, en este aspecto. Pues, uh, Unai... Te invitamos a que ocupes esa mesa Q&A, nosotros, nosotros invitamos también a quien quiera compartir con una y que la ocupe dentro de prácticamente nada, de un minuto que vamos a dar por concluida esta ponencia. Y por supuesto, quienes no quieran y quieran interactuar entre ellos, hay un momento para networking en cualquiera de las mesas, pueden buscar a conocidos, a gente pues que está compartiendo con nosotros esta eh, primera versión eh, virtual eh, de open expo y que tienen las mesas a su disposición pues para interactuar para el networking que a buen seguro saldrán buenas sinergias y eh, buenos eh, conocimientos eh, igual que los que nos ha compartido una y ovieta muchísimas gracias Unai. muchas gracias.